muchísimas gracias por continuar con nosotros regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo ya es fin de semana seguramente usted ya está planeando alguna actividad al aire libre y le comento hasta el momento no hay pronóstico de lluvia un cielo completamente despejado, cielo soleado es lo que va a estar predominando a las 3 de la tarde el termómetro alcanzando los 34 a 35 grados centígrados, jornada calurosa la humedad relativa en un 49% ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 29 a los 30 grados centígrados, también sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 63%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, cielo con muy escasa nubosidad, García, Santa Catarina, con temperaturas máximas de 31 grados centígrados, la mínima de 20 en San Pedro, cielo despejado 33 con 20 grados. Para el municipio de Santiago, la temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados en Escobedo, San Nicolás Guadalupe Apodaca y también para el municipio de Juárez. El termómetro para este viernes alcanzando los 34 grados centígrados con mínima que se mantiene 21 grados para el municipio de Pesquería. La temperatura máxima alcanzando 36 grados centígrados. Estas mismas condiciones. También temperaturas para Cadereita con mínimas de 23 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar nuevamente se encuentra en nivel 2. Esto quiere decir que extremo. Así que si usted se expone al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde, simplemente hidrate bastante bien, cargue con algún protector solar, con alguna sombrilla, algunos lentes de sol y también con algún gorrito. Le comento para el día de mañana, sábado, amaneciendo con temperaturas de 20-21 grados centígrados, ambiente agradable. Por la tarde, la máxima alcanzando 35 grados centígrados. El día domingo, cielo medio nublado. Una máxima de 35 con mínima de 22. El pronóstico de lluvia se encuentra activo, es bastante bajo, pero no se descarta en un 10, en un 15%. Y la próxima semana, estas mismas condiciones. Para el día lunes, máxima 35, con mínima de 22 grados centígrados. El día martes, el porcentaje de precipitación en un 15%, con una máxima de 33, mínima de 22 grados centígrados. Estas mismas condiciones para el día miércoles, aunque se intensificará la probabilidad de precipitación. eso en un 40%, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana, con temperatura máxima, nuevamente superando los 30 grados centígrados. Se vienen días calurosos, también bochornosos, con mínima de 20 a 21 grados centígrados. En información nacional, nuevamente los canales de baja presión están generando precipitaciones para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, como lo estamos viendo para Cancún, para Mérida en Veracruz y también para Tuxtla Gutiérrez. Temperaturas por la tarde entre los 26 a los 35 grados centígrados, como mínima 22 a 26 grados Celsius. Estas mismas condiciones para Acapulco. La temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados, como mínima 25, también tormenta dispersas, allá para el municipio de Celaya, cielo medio nublado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de viernes, 16 grados centígrados, como máxima el termómetro alcanzando 32, para Guadalajara 33 con 18, en Mazatlán la máxima de 29, mínima de 22 grados centígrados, Reynosa, Torreón, cielo parcialmente nublado, máxima 33 a 36, como mínima de 21 a 22 grados centígrados, en Chihuahua la máxima alcanzando casi los 40 grados centígrados y como lo estamos viendo hay un cambio brutal con la temperatura por la noche descenderá el termómetro entre los 18 a los 19 grados centígrados en Tijuana 20 con 13 grados ambiente fresco en el transcurso de esta noche y para el territorio tejano para El Paso, para McAllen máximas 34 a 37 y como mínimas de 20 a 23 grados centígrados ya por último le comento que para esta jornada de viernes la salida del sol a las 6 horas con 51 minutos y la puesta a las 20 con 26 minutos hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente viernes.